decirte si querréis yo ganarme el favor de ese amable televidente que nos calificó de quinta de quinta o simplemente decir la verdad y ser correcto en mis actuaciones y no dañar a nadie ni ser estridente ni buscar eh, la fama a través de, de eso hoy como ayer en la historia se conmemoraba 138 años la muerte de Juan Pablo Duarte, Juan Pablo Duarte y, y hoy quiero darle lectura al manifiesto de creación que un día como hoy en el año 1838 daba origen a la eh, 16 eh, Dieci, hoy es 16 16 correcto de Julio daba origen a la Filantrópica Sociedad La Trinitaria. En nombre de la Santísima, Gustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en, mano, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida, bienes a la separación definitiva del gobierno del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesado por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios, patria y libertad. Así lo prometo en, ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja y de no, me lo tome en cuenta mis, mis consocios me castiguen el perjurio y la traición de los. Ven, si los vendo. Oigan esto: un juramento trinitario en estas condiciones y, y ahí poner la litografía o, el, o la imagen de Juan Pablo Duarte en el momento que leía este manifiesto, que debían de todos con sangre marcar o. Oh, sellar. La, la próxima foto es de la de Juan Pablo Duarte en la historia, vamos a ver, esa. Un día como hoy, 16 de julio del año 1838, grupo valientes, jóvenes, idealistas, fervientes, cristianos, crean la sociedad secreta la trinitaria, forjadora de la nación libre y soberana, que seis años después, 27 de febrero de 1844, se llamaría República Dominicana. Lor a su memoria histórica, Lor a su memoria histórica. República Dominicana, despierta. República Dominicana. Por estas eh, nuevas corrientes, hemos ido perdiendo efectividad en la concreción de nuestra identidad como dominicanos. No le ha ido arrebatando esa transculturización. Y ayer decía, la responsabilidad que entraña tener un micrófono disponible para opinar y allá donde se nos escucha o se nos ve hacer aparentar que tenemos la verdad y caer a, y dejar atrapado a un televidente, a un radioescucha en el caso de los locutores para mí es un alma peligrosa si usted no la hace con responsabilidad y ceñido al plan de construcción de una mejor sociedad. Si eso que se está defendiendo y se está promoviendo es construcción de una buena sociedad, allá ustedes. Yo seguiré por la mía, por esta y la que he vivido y la que espero en Dios cumplir. República Dominicana, nos están quitando nuestra identidad. No nos podemos poner bravitos si a nosotros se nos critica con malos aire, con malos, con malas vibras en otros litorales. Si no estamos cuidando las formas, no nos están permiti, no, no estamos adaptándonos a que los tiempos también tenemos que poner freno y poner control. Bien decía Luis, el día pasado en la entrevista, bueno, hay democracia que yo no permitiría que, un, que una Cámara de Diputados esté llena de riferos y narcotraficantes. ¿Cuál Luis? Eh, el entrevistado del martes... Okay. Sobre el tema de Cuba. Ah, Luis sí. Abreu. Luis Abreu. Sí, sí. Que es abogado y de la, del ala comunista, estudió en Cuba uh -huh. la parte del Instituto Comunista. Y eso a nosotros nos tiene que llamar la atención. Entonces, en este segundo bloque, quiero, antes de finalizar, que me pongan la foto de por qué yo inicio pidiendo LOR a los dominicanos y por qué estamos permitiendo que se nos... Vaya de las manos la identidad y el buen nombre de República Dominicana y que somos hombres y mujeres de trabajo y de bien. Póngame la imagen del listín diario. Policía haitiana señala República Dominicana como el lugar donde se planeó magnicidio de Mois. Por las greñas quieren justificar, involucrarnos. Pero o, eso, por lo menos, eso, territorialmente. Eso no, nos, no nos involucra. Pero siempre se quiere que, que República Dominicana baile dentro. Bueno. Entonces, póngame la otra imagen del de listín diario. Esa es la del hoy. La del, la del listín diario. Esa. A la vez, la misma policía que indica como referente que se planificó aquí es la misma policía que dice. Policía Nacional de Haití desmintió este jueves que el primer ministro de la nación, Claudés Yose, estuviera vinculado con el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, que la misma policía que está implicada sabe que él no es el primer ministro y estaba destituido por el malogrado presidente. Bien. ¿A quién le creo? Pero República Dominicana sigue de espalda a no entender que nos convierten en una trama... Y nos debilitan internacionalmente y nos hacen ver mal. Todo esto que estamos permitiendo por no poner las correcciones a tiempo. Bien. Dominicano. Gracias, Francis. Salvemos nuestra identidad. Muchas gracias.